No, es que yo le dejé ese poquito acá. ¿Sí? Yo le dejé ese poquito acá porque es que cuando yo utilizo este tipo de, de, de smooth, a veces no es muy cortico. Es diferente dejarlo directamente en el fibro, en la fibra o que quede con el punto de redes. Ah, es importante. En Entonces. I love you